¿Qué onda gente eso? Me llamo Benjamín Y este es mi primer video Para una cosa No me diga Benjamín Creo obvio que me diga Benjamín Hijo de pues, mi puta la raca coche de su madre Me escucharon giles de mierda Ya estaba por recalentar. de Bueno, vamos a hacer, vamos a jugar hoy unos edwards En el servidor de cubo, acá lo dice mc.hycrash.us Esperaron que me carguen los chunks bien Ya me cargaron Entramos en la moratoria ahora no buscar una cualquiera Ya tranqui Mira, empezó así que me carguen los chunks qué buena computadora que tengo Ah, no, no empezó Ahí está Google. Somos el color... Rosado Se preguntan, yo soy argentino Me toqué el recién, vale, ahí, la hija ahí. Acá. Acá. Acá. Acá. Acá. Acá. Acá. No, hijo de rame, Bueno chicos, hasta acá el video de hoy Bueno chicos Hasta acá el video de hoy, no se me ve la máscara bueno. Me voy a despedir, estoy yo despidiendo porque solo paro este video Porque es el primer video, imagínate no voy a hacer un video tan largo de media hora como lo de Robles No soy fan de Robles, pero no No voy a hacer videos largos como los de Robles Así que bueno chicos nos vemos cuando tengan ganas de ser un video